Sí, sí. Mm. Como un Montesioka, whisky a la roca, te toco, me toca, el humo que flota. Un poco de coca, pa' la vida loca, que flota la gota, como el alcohol. Como un Montesioka, whisky a la roca, te toco, me toca, el humo que flota. De coca pa' la vida loca, que brota la gota como el alcohol, como baby root pegándole al bate, listo para el combate, color metolate, amigo mi estilo hardcore y vuelo a nocturno como el granatón. Como el gran slifer que se aparece del cielo, o como subcero yo fácil de congelo. con el de uno en la black house tiro con los dados y controlado en el underground en el underground todo relajado es que ya llegó el rey si no o me crees solo que emite un play en el freeway escuchando al deway un